Soy Norma Garrida, soy enfermera desde el 2003. Estudié en el Hospital de San Pablo, empecé en el 2000 y, primero de, de carrera, tuve un cáncer y estuve enferma, que es muy importante a la hora de crear después mi empresa. Me he dedicado acabé dos meses, estuve trabajando en San Pablo, después fui a un socio sanitario. Y, y después, eh, por, para aprender más, porque me quedaba que me faltaba saber más, eh, empecé en el Valladolid a trabajar. De allí salté a supervisora en el Hospital de Verga, una experiencia muy, muy importante para mí, a nivel profesional, y de allí pasé al sociosanitario y atención primaria, donde estoy ahora trabajando. Estoy en enfermería porque cuando tenía 20 años, Tuve un amigo de la familia que estuvo muy enfermo, con una enfermedad en ese momento, que estaba mal vista. En aquel momento el SIDA era algo que no vale. estaba muy, muy, muy... ¿cómo lo explico? Bueno, no muy bien visto, porque era muy nuevo, no se sabía bien, bien... Bueno, eh, había, había, miedo. había miedo, había mucho miedo, ¿no? Es como ahora, ¿no? Que una persona que tiene SIDA y tú, pues nada, tratas como cualquier otra persona, ¿no? Sí que había un miedo esto se ha ido quitando con los años, pero en ese momento sí que fue muy traumático para mí y vi que no, me faltaban me faltaban herramientas para poder ayudar a esa persona. Y ahí me di cuenta que quería estudiar enfermería, era de un problema de la familia. La enfermería qué me aporta, ¿no? O Ser enfermera me me aporta poder ayudar a las personas, y ayudar, pero no solo a ver, a ver cómo lo explico, ayudar que te sientas allí y, y escuchas, ¿no? puedes aportar tu, tu parte como profesional, puedes reconducir eh, personas que lo están pasando mal, puedes ayudar en las dietas, puedes, yo estoy en primaria, ¿eh? puedes ayudar a toda la gente que tiene adicciones, puedes ayudar, es ¿no? esa parte de, de la de ayuda y después puedes investigar, que esta parte la tenemos ahí que puedes investigar muchas cosas y a mí esto también me gusta poder hacer la parte científica, que es súper importante para las enfermeras. Que es algo que no lo tenemos como muy, muy dentro de nuestra profesión, pero que creo que ahora está ahí, estamos luchando para poder ser buenas investigadoras. Para mí ser, ser enfermera eh, es difícil, ¿eh? La pregunta. No, no es fácil, ¿eh? Pero es una parte de mi vida ser enfermera. No, no podría pensar que... No, no soy enfermera, es. Bueno, no sé cómo explicarlo. ¿eh? No, no sé, es, es, es una parte de mi vida, ser enfermera. Pienso que después de, de casi 20 años siendo enfermera, eh, esa parte de, de ayudar a través de, de la enfermería, que ¿eh? es, es, es, es enorme, puedes ayudar en tantos campos. Eh, me aporta mucha riqueza personal, entonces no, no creo que pudiera vivir sin ser enfermera porque ahora creando lo que he creado no quiero dejar de ser enfermera. A mí me gusta la gestión, voy a ser muy sincera, me gusta mucho la gestión y la gestión no es fácil. Cuando llegas de formas en gestión, haces gestión y ves que para llegar a dirigir algo es muy complicado y más si eres enfermera, no, no, no tenemos un camino fácil. Y hay pocas puestos de dirección. Entonces, cuando ves que eso es lo que a ti te gusta, que hay una parte de emprendimiento y esa parte de poder gestionar recursos, personas, promocionar cosas, entonces te das cuenta de que aquí, donde tú estás, no lo vas a poder hacer. Entonces, pensé, pues creo yo mi empresa. Y un poco fue eso, ¿no? Pensar que no podía llegar a dirigir algo, dije, pues dirigiré mi empresa. En mi proyecto es algo que ya viene ya viene muchos años de, desde que me puse enferma con cáncer que era muy joven con 26 hice medicinas nucleares y vi que había problemas de la piel había muchos muchos bueno muchos problemas entonces empiezas a formarte te formas en muchas cosas y ves que no hay tanta sí que hay cosas hay más muchísimas más cosas pero naturales 100% cuestan el mercado total y yo decido digo bueno digo pues Voy a, voy a crear algo para cubrir unas necesidades, que es el cuidado de la piel a través de productos naturales. Y además voy a buscar algo que me identifica, que es el Mediterráneo, ¿no? Que en el fondo somos, el, somos mediterráneos, y el aceite de oliva es nuestra, nuestra esencia. Y entonces de ahí surge Normolive. ¿Qué es exactamente Normolive? Normolive es una empresa con unos valores que, que surgen de mí, claro, porque es de la empresa, ¿no? Unos valores que son el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, eh, el respeto al medio ambiente, la colaboración entre entidades, colaboramos con varias entidades, y es el cuidado. Es el cuidado de la piel a través de un producto que sea natural. Es, en el fondo es la esencia de la enfermería, que es cuidar, ¿no? Pues yo hago un producto que te va a cuidar y te va a ayudar a que esas heridas, esa piel seca, esa piel irritada, pues se cure, ¿no? y, y, y esté perfecta Formolive ha creado varios productos ahora tenemos el jabón de, de rosa mosqueta que, que va muy bien para la piel, sobre todo madura Hemos creado también el, el aceite corporal que ahora presentamos en un congreso eh, de heridas de Madrid conforme va muy bien para la cicatrización de las heridas y hemos creado eh, una crema facial que también va muy bien para, para la piel y lo más divertido que tenemos como no, es nuestras esponjas que es, son individuales de 15 usos que huele muy bien, esta a chocolate y avena, y va muy bien para degenerar la piel. Y tenemos una esponja nutritiva, la esponja antiedad y la esponja tensora, que es la que uso yo. <risa> y hemos Aparte de ser naturales, la verdad es que hemos conseguido un aroma cítrico que es unisex porque también queremos ser una marca que sea para todo el mundo dentro de un precio que también sea asequile para todo el mundo y, y para hombres y mujeres Me lo han puesto fácil, realmente crear una empresa es muy complicado muchísimo Ya solo empezando por la marca que ya nos tuvimos que pelear Me he peleado con Normon que es un super laboratorio el que nos hace la aumentine muchísimas bueno, es una gran farmacéutica española y creé, supongo que en la ignorancia fui yo sola a registrar la marca si hubiera cogido un abogado no tendría la marca, yo creo porque me hubiera dicho, no, Normón existe y, y, te, va a hacer un, y te va a hacer un recurso Fui yo, hice la marca, la, la registré y a raíz de registro, Normón me dijo, hizo un recurso a la marca Ganamos el recurso a las marcas, entonces las marcas nos dijo que podía hacer, ir al Supremo y fuimos al Supremo. Está, hemos estado en el Supremo dos años y ahora en julio, no, bueno, me dio la marca, nos dieron la marca a me ganamos a Normo sí, sí. y fácil no, muy fácil no. Es, es complicado. ¿Ayuda? ¿Hemos tenido ayudas? No, por ahora todo se ha financiado con nuestro dinero el que he ganado trabajando, la verdad. Eh, si hay, hay que vigilar mucho, el mundo empresarial no es muy transparente, en el sentido de que hay que vigilar quién te pone dinero dentro de una empresa porque siempre vas a tener que repartir participaciones de esa empresa y dependiendo de cuántas estés luego puedes llegar a perder la empresa, dejas de, de ser tú el que mandas en la empresa y hay que vigilar mucho en la parte empresarial. Yo aconsejo, me he tenido que formar, sí, es muy importante la formación, muchísima. Porque para entender todos los conceptos que van a empresa, con solo siendo enfermera no es suficiente. Entonces, eh, aconsejo también que donde estés te formes, porque luego eso te va a ayudar ¿no? en todo el camino profesional. Yo cuando decido hacer una empresa, me apunto a hacer un MBA, de Dirección y Administración de Empresa. Ya tenía, cuando fui supervisora, ya hice un máster en, eh, en gestión hospitalaria y servicios sanitarios, que eso también me ha ayudado. Y como hice este máster, ya vi que necesitaba saber más de empresa. Y entonces me apunto a hacer MBA. Luego, ¿de qué hablamos? De cosméticos. Pues hice un máster en dermocosmética. Y ahora, porque en el fondo este proyecto no es solo una marca... Es, queremos realizarlas desde la marca, nos ayudan un poco, poder nosotros hacer todo lo que es la formulación, pues me he apuntado a farmacia. Eh, Normalmente y, eh, y enfermedad de empresa que me aporta, me aporta mucha felicidad. Tengo que reconocer que es un proyecto dentro de mi vida que me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque hago, hago todo lo que en el fondo me gusta, ¿no? Que es, es la gestión es investigar, porque desde de capítulos podemos hacer trabajos, podemos investigar cómo funciona ese producto, es colaborar, colaboramos con una asociación de, de, de psiquiatría de velga que nos hacen unos necesarios que vendemos en nuestra página, eh, es, es, es, me aporta, bueno, todo un cómputo de cosas que me hacen muy, muy feliz. normalibe tiene una página web que es normalibe.com donde vamos a tener también un blog de salud, que vamos a explicar todos los conceptos importantes de la salud y luego vamos a hacer también un canal de televisión, que hablaremos de, de salud. Los enfermeros tienen que ser innovadores, tenemos que ser innovadores, tenemos que estar en el mundo de la tecnología porque es el futuro y tenemos que estar, tenemos que, que llegar desde las universidades, que es muy importante que abran ese camino desde las instituciones, que nos, que nos hagan ver, que nos, que nos veamos, porque en el fondo cuando hacen una aplicación, cuando hacen una app, cuando hacen cualquier cosa tecnológica, tiene que haber el enfermero es el que cuida, cuidamos a las personas, Están, estamos ahí, es que somos el primer contacto de la persona y es con nosotros. Tenemos que estar en esas aplicaciones, tenemos que ser los que decidamos qué cuidados queremos dar a la gente, somos, es muy importante que, que estemos ahí. sí yo creo que, que mi visión holística de, de la persona. pienso que la parte de la enfermería, tenemos una visión muy holística de la persona. Sabemos todo de ella. Y esto es lo que aporta, aporto yo a NormoLibre. ¿no? Es esa parte que yo crea, creas algo que va a ir a, a un problema de la persona. A, a ayudarte en, en, en algo que le está pasando. ¿no? Y yo creo que eso es lo que aporto a la marca. Mi mensaje para los estudiantes de enfermería es que es una profesión que es muy importante en la sociedad pero muchísimo más de lo que la gente se piensa porque aún no estamos reconocidos igual que si eres, aunque sea un grado, es ¿eh? o sea, esta profesión por no decir ninguna que nos tenemos que hacer nosotros nuestro camino, que tenemos que estar ahí, ahí, sí que hay que ir, si hay un congreso tecnológico pues tenemos que ir también, claro que sí, si hay otro congreso de otra cosa también, tenemos que, no es fácil el camino, porque los que llevamos muchos años en la profesión lo sabemos, pero la juventud es la que va a hacer que la enfermería se haga más visible y que luchen, que sean luchadores y que crean, sobre todo que crean en lo que ellos quieren son capaces de hacer cualquier cosa la enfermería es capaz de hacer lo que él, lo que él quiera lo que quieran ellas ellos todos la verdad es que con la enfermería puedes hacer cualquier cosa es mi consejo a ellos que no que luchen por lo que ellos quieren